Hoy nos toca hablar del gozo. Gozo como un recurso importante en el camino espiritual. Gozo como un elemento clave en la vida. Y gozo como una habilidad en riesgo de perderse. Y aquí... En este punto donde estamos en la exploración de las cuatro puertas para abrir la mente y el corazón, estamos en el tercer paso, la tercera puerta. Entre las cuatro, esto del gozo, que es más específicamente gozo empático, es como lo más perdido, olvidado o menos hablado entre los demás, amor, compasión, ecuanimidad, se reconoce como recursos y aptitudes espirituales importantes ¿no? y en la vida. Y este tercer es lo que menos atención normalmente recibe, así que le vamos a dar su muy merecida atención. Y aquí... Cuando hablamos de gozo, no estamos hablando de los estados exaltados. ¿no? De euforia. ¿no? Pero a veces puede parecer un poquito así porque a veces se llena tanto de gozo que se siente desbordado. ¿no? Pero lo que estamos aquí procurando identificar y finalmente aprender a cultivar o quizás más bien dar las condiciones para que nazca cada vez más es un gozo que más bien puede surgir en momentos no esperados en momentos de reposo en momentos en que no estamos realmente haciendo nada y nos toma de sorpresa. No estamos caminando al buzón para recoger algo y de repente observamos cómo la luz está pasando por las hojas del árbol. Y hay un momento de asombro de... Y si moramos... Si tomamos esto como una morada, unos momentos, esto nos da acceso a esta experiencia de gozo. ¿Mm? Y es interesante contemplar cuándo en la vida hemos vivido algo que, que, que, que no es como esta experiencia muy de mucha emocionalidad, de gritos sino algo como que, que, que parece un poquito más estable. Si hemos tenido estas experiencias es interesante preguntarnos bajo cuáles condiciones y cómo eran. Y si las exploramos podemos identificar que cuando sentimos una sensación de gozo sí está conectado con cierta experiencia de bienestar, y también es una experiencia que nos conecta. ¿No? Y a veces es el descubrimiento descubrimiento de una conexión que no habíamos notado. ¿No? Cómo como las hojas filtran la luz y el sol y las hojas interactúan para generar un espacio de esmeralda. Y nosotros conectamos con esta experiencia. Y es una experiencia que, que, que nos hace querer abrirnos o abrirnos a lo que haya. Gozo no es algo que, ah, no, yo no quiero esto, sino que... Oh, ¿no? Y a veces gozo es la re reacción que tenemos frente a una experiencia de lo que podríamos llamar sublime. Algo sublime, un asombro, un gozo. ¿Mm? Y yo creo que normalmente cuando miramos esto, que estamos observando algo y viviendo esta conexión desde la receptividad. ¿no? Tal como meta nos hace receptivos, gozo también. Estamos abiertos y receptivos. Y estas son dos posturas que queremos saber sostener ¿no? en un camino espiritual. Donde estamos procurando vivir la interconexión. Que quiere decir no desconectar, no rechazar, saber estar. ¿no? anclados en nuestra propia experiencia y creo que un problema que tenemos es que no sabemos generarlo por esto más bien nos viene de sorpresa porque no sabemos cómo invitar esta experiencia ¿no? y yo recuerdo alguna vez que estaba viviendo un momento difícil muy difícil y una amiga me dijo Hoy, no realmente quiero que salgas y haces hoy una cosa, no, me dijo todos los días, haz una cosa que te dé gozo. Que no es para, que hagas solo para ti. Algo que te dé gozo. Y fue un momento muy consternante para mí porque no, me, no se me ocurrió nada. ¿Qué podría hacer que Sería solo causa de gozo. Sin ningún otro objetivo, ningún otro propósito. Y esto fue realmente preocupante. ¿no? De, de no poder decir exactamente qué es que tengo en mi vida que, que me da gozo. ¿Mm? Y me puse a, a explorar, qué okay, entonces, ¿qué podría ser Y lo primero que hice era... Salir, salir al patio, salir en la naturaleza, que quiere decir desengancharme de las ocupaciones y las necesidades y los propósitos y las tareas y abrirme a lo que haya. ¿No? Y esto, parte de esto, de crear espacio para que haya más gozo, como una aptitud que nos permite conectar, tiene que ver con salir de la modalidad moderna que tenemos de estar continuamente haciendo algo. ¿No? La vida con listas interminables de tareas. ¿No? Y no sé si ustedes, pero... Mi correo electrónico, yo no he tenido menos de mil correos no leídos, seriamente, desde hace años. O sea, en cualquier momento, ¿no? La, ¿no? el avalanche de tareas me, me puede caer encima. Y yo creo que muchos vivimos así. El Internet nos ofrece cosas interminables que debemos de hacer y los amigos y amigas nos comparten cosas que debemos de leer y, y diplomados a tomar y cursos a explorar y, y conferencias a existir. Y, y nosotros tenemos muy esta modalidad de hacer. Uh -huh. Y una parte del, de la vida de un practicante espiritual es de reconocer que hacer Fácilmente se convierte en un obstáculo para aprender a ser o estar. Confundimos los dos. Y parte de esto tiene que ver con este déficit que tenemos en el área de autoamor o autocuidado que buscamos valer a través de lo que hacemos, lo que otros puedan ver que hemos hecho. ¿No? y que nosotros también podemos ver que hemos hecho y por lo menos ¿no? contamos o el día cuenta para algo. No lo pasamos haciendo nada. ¿No? Y se puede hablar de algo que, que se describe a veces como ocio sagrado. ¿No? Y recientemente estaba intentando explicar cómo, cómo paso los días. Hubo este comentario reciente que ah, las monjas pasan todo el día meditando. Mm -hmm. Y recientemente estaba explicando que para preparar lo que voy a dar en un retiro, un, en una serie de enseñanzas sostenida, es que yo... Paso tiempo mirando pájaros y regando las flores en el jardín y haciendo muchas cosas que parecen totalmente que fuera del tema y no estoy realmente haciendo mi tarea, ¿no? Y yo, yo a veces me, me, me siento un poquito defensiva porque parece que estoy siendo muy floja haciendo nada y una persona me, me dio la clave para ahora explicarme que, ah, esto es tu proceso de creatividad. Sí, así es. ¿no? Que si estamos ¿no? abriendo espacios donde no estamos continuamente en esto de cruzar cosas de la lista y ser productivo, podemos estar abriendo este espacio donde cosas que son frágiles y que necesitamos para vivir bien, y para aportar a la vida bien de otros, pueda surgir. ¿no? Y aquí se trata de desengancharnos del mundo de las tareas para poder volver a conectar desde otro lugar. ¿no? Y parte de todo este camino que estamos explorando donde hay espacio para la imaginación, también hay espacio para estos procesos creativos donde explícitamente estamos dándonos espacio para que nazca gozo. Donde nazca una sesión de, de que estoy viva. ¿Mm? Y muchos momentos de mi vida han pasado y no me di cuenta, pero estoy viva. ¿No? Y en otras ocasiones hemos... He presentado esta idea de todas las mañanas decirnos, estoy viva, no morí, ¿no? Y a veces se lo utiliza para entonces decir, ah, y ya entonces, ¿cómo voy a ser provechoso el día de hoy? Pero igual podríamos hacer esta práctica en un espacio de ocio sagrado para poder conectar sin tener que ser transaccional o funcional y estoy viva y por lo tanto necesito estoy cumpliendo ciertas tareas, ¿no? sino que estoy viva. Y si esto no puede abrir experiencias de gozo, entonces miramos ¿no? las flores que están ahí ofreciéndose para ser vistas. ¿no? Las flores no tenían que ser tan bonitas, tan hermosas para nosotros, pero lo son. ¿No? Y podemos disfrutarlo y sentir increíble. O podemos ver cómo las flores ofrecen su néctar a las abejas y los colibríes O en Europa, las mariposas, porque no hay colibríes en Europa. ¿No? O contemplar cómo... Los árboles y las plantas levantan su mirada hacia el sol para recibir de esta estrella tan lejos todo lo que necesitan para ser verdes, para tener vida, para sostener vida. ¿No? Convertir luz en comida. ¿No? Mágico. Y esta actitud... ¿no? De, de abrir espacios y valorar momentos del gozo de la interconexión o el gozo del simple ser y estar, es algo que hacemos porque es agradable. No tenemos que hacerlos por otro factor. ¿no? Es una de las cosas que no hacemos como medio a otro fin, porque gozo en sí es gozoso, ¿verdad? Pero, al mismo tiempo, tiene muchos efectos positivos. Y a veces, como eh, con la creatividad, puede ser más, productivos, más productivo que mucho de lo que hacemos para mantenernos ocupados. Y esto es una tarea que nos podemos dar ver cuánto estamos haciendo al, a lo largo del día para mantenernos ocupados, ¿no? para llenar el tiempo, sin sentir que estamos desperdiciándolo. ¿no? Cierta manía para la produ productividad o justificar nuestra presencia. ¿no? Igual podríamos contemplar que el mundo tiene mucha necesidad de personas compasivas. De personas gozosas. Realmente gozosas. Y yo estoy intentando de crear una. O sea, mí misma. Una persona compasiva y gozosa. ¿Mm? Y en el orden de la presentación en los cuatro, gozo viene después de la compasión. Y compasión viene entre amor... Y gozo. Y esto nos puede hacer dar pautas para reflexionar sobre cómo es la visión de la compasión aquí, qué es su lugar en este camino. Que compasión nace desde amor, desde buena voluntad. Generamos compasión. Cuando tenemos buena voluntad y miramos el sufrimiento de otro. Y la trayectoria donde queremos que la compasión nos lleve hacia poder gozar en la felicidad de otros. Esta capacidad de gozar con una aplicación específica. Y si miramos lo que pasa muchas veces es que cuando nosotros entramos al momento de actuar por compasión nos lleva en vez de hacia gozo nos lleva hacia la ira y la frustración. ¿Sí? A veces actuamos por compasión motivados por buena voluntad pero desviamos de la buena voluntad hacia una mala voluntad para el malhechor o quien pensamos que es el malhechor. ¿Sí? Y aquí Queremos mantener la persona que sufre, la víctima, en nuestro enfoque cuando actuamos víctima o la persona sufriendo cuando estamos actuando para hacer algo. ¿No? Y esto también es una manera de no abandonar la persona que sufre al dirigir la mirada hacia estos malos que vamos a hacer algo. Y ya no tenemos al centro del escenario, al centro de nuestro enfoque, el bienestar, la felicidad, que es donde nuestra buena voluntad mora. ¿no? Así que aquí nos estamos entrenando de ubicar compasión entre algo que viene desde buena voluntad o amor y que está enmarcado entre amor y gozo. Y aquí podemos ubicarlo en el momento de haber actuado a través de la compasión para hacer algo por el bien de la persona que sufre. Y podemos darnos esta tarea que cuando hemos incluso solo intentado, damos un momento de regocijarnos, que intenté, vi a alguien sufriendo y intenté hacer algo. Incluso si no lo logré, me regocijo que he intentado y así aseguro que aun si no logro tener un resultado, no me desanimo y ya la siguiente vez ni intento. Es un modo de cuidar nuestras intenciones. Y, si realmente estamos practicando una compasión activa donde, aun si no hay soluciones externas a las condiciones que están generando sufrimiento, estamos con la persona que sufre. O ofrecemos nuestra compañía, nuestro acompañamiento a la persona en su situación. Entonces, cuando logramos hacer esto, entonces el gozo de haber podido aportar algo. ¿No? Y si logramos hacer algo más, ¿no? si rescatamos un perro callejero, ¿no? sí, si regocijar, sentir mucha satisfacción. Que mira, no, no vayamos inmediatamente a pensar, y los miles de otros, ¿quién los va a rescatar? Y es solo uno, y ay, ¿qué, qué haremos? ¿No? Y hay una anécdota de un hombre en la playa donde muchísimos peces, hubo una ola y dejaron muchos peces fuera del agua. ¿No? Y hay miles de peces ahí, muriendo en la arena. Y este hombre está recogiendo un pez y llevándolo al agua, y, y otro llevándolo al agua. Y alguien viene y mira los miles de peces que hay y les dice al hombre, nunca vas a poder rescatar todos esos peces. ¿Qué haces? Esto es una tarea ¿no? como imposible mm. y el hombre como mira el pez que está rescatando y pero habré rescatado estos mm. claro que importa dónde ponemos el enfoque esto depende de nosotros los dos son válidos y en este modo donde oh, queremos actuar a través de la compasión, a veces el hecho de que solo hemos eliminado uno de los miles de problemas que hay en el mundo, se convierte en una excusa de ni eliminar este uno que pudimos eliminar. ¿no? Evadimos, porque otra vez esta experiencia de sentirnos insuficientemente Todopoderosos, o sea, impotentes, aunque no somos impotentes. Podemos rescatar este pez y este otro pez y este otro pez. ¿Mm? Si actuamos o no actuamos, realmente mucho depende de cómo sostenemos nuestra motivación y qué hacemos con nuestra mente cuando estamos en estas tareas. ¿Mm? Y también... Parte de lo que estamos haciendo en este paso de generar gozo es de reasociar alegría con virtud. ¿No? Y tenemos muchos contextos en la vida donde recibimos este mensaje que virtud duele, ¿verdad? Y que lo que realmente quieres hacer, no, no es muy virtuoso. ¿no? Por esto yo lo, yo lo observé muchas veces con, con mi sobrina, que cayó en algo no muy favorable para ella, que ella recibía premios para hacer las cosas virtuosas o las cosas que... ¿No? sus papás querían que hiciera ¿No? y su modo después de saber si era algo que iba a querer hacer era de preguntar y voy a recibir premio porque si iba a recibir premio esto para ella fue una una señal no lo haces sin premio porque esto no es algo que vas a querer hacer ¿no? y se tuvo que reconfigurar eso dice que no, tú no vas a recibir un premio, esto es agradable hacer, hazlo. Ah, qué okay, bueno. ¿Eh? Y nosotros podemos ver qué tanto tenemos esta actitud, que ¿eh? nos vamos a dar un premio si hacemos una tarea desagradable, ¿no? y cuál es el efecto en nosotros. Y si miramos donde más vivimos alegría, ¿no? está el contexto que nos viene de la, a la mente, contextos de mucho gozo, es tomando o dándonos sostenes para generar esto que tenemos muchísimas oportunidades de generar sin tener que acudir a cosas externas. Si nosotros Habíamos reconocido que hay algo profundamente saludable, algo realmente bien. Cuando miramos algo bueno, virtuoso, benéfico, algo que, que aporta lo positivo a una situación y aprendemos a apreciar y tomar un momento y decir, ¡Qué bien! ¡Qué bien que este quedó hecho! ¿Mm? Y esta es una manera de, de abordarlo en la mente. ¡Qué bien que quedó hecho! Si estamos dirigiendo la atención hacia acciones. También hay un gozo que puede decir, ¡Qué bien que las cosas son así! ¿No? Y especialmente esta experiencia de gozo nos involucra en la búsqueda de belleza. ¿No? que nos ayuda en detectar y apreciar la belleza que hay en todas las direcciones en el mundo. ¿No? Y esto es como la, el contexto en general de gozo. Y en este paso entre compasión y lo que sigue, que es ecuanimidad, muy específicamente estamos utilizando la capacidad de empatizar que tenemos para generar un tipo de gozo específico, que es lo que se llama gozo empático. ¿No? Y es, es, es un poquito también interesante que cuando pensamos en empatizar o empatía, asumimos que es empatía para lo malo, ¿no? En, empatía con dolor. ¿Verdad? Cuando pensamos en, ah, sí, ella tiene mucha empatía, o sea, conecta bien con el sufrimiento de otros, ¿verdad? Pero empatía como una capacidad innata es neutral en cuanto a, a virtud o no virtud, felicidad o sufrimiento. ¿Oh? Podemos empatizar tanto como sufrimiento, del otro, sino como con su alegría o su felicidad, con sus logros, con lo bueno que tiene. ¿Mm? Y a veces en los textos se describe como la manera para los flojos de aumentar su virtud, su mérito, su alegría. No realmente estamos tomando aventón de las buenas experiencias de otros ¿Mm? y lo que pasa con empatía que es interesante es con empatía conectamos con la experiencia del otro sufrimiento o alegría por esto los niños ¿no? si uno se está sonriendo o riendo los otros también como se ponen felices y si otro está llorando también empiezan a llorar, ¿no? Sufrimiento o alegría ¿no? se contagian a través de la empatía. La empatía funciona para conectarnos con la experiencia del otro, pero también nos conecta con, nuestra, con la parte de nosotros que sabe cómo es esta experiencia. ¿No? ¿Está claro este punto? Para poder llorar cuando otro llora, necesitamos poder conectar con la parte de nosotros que llora, ¿no? que, que, que está dolida, ¿no? que se expresa a través de lágrimas. ¿no? Si estamos empatizando con algo, estamos a través de la imaginación o a través de lo, las neuronas cerebrales del espejo, estamos poniéndonos en su lugar y estamos activando la parte de nosotros que ha experimentado ¿no? o sabe experimentar esta situación. Y esto es importante porque nos inmediatamente pone en una posición de poder ofrecer una presencia empática a la otra persona, dar un paso de empatía hacia compasión en que podemos, sentimos que sabemos cómo es. Nos da una base de conexión para realmente yo si me, me mantengo conectada con la parte de mí que sabe cómo es esta experiencia intuitivamente o innatamente, entonces, la presencia que ofrecemos a esta persona puede ser muy auténtica. Pero, y sí hay un perro que si la parte de nosotros que sabe cómo es esta situación es una parte que ha sido traumatizada por la experiencia cuando nosotros la vivimos o con la... ¿no? La, el sentimiento o la sensación de estar en esta situación. Entonces, cuando hay empatía, puede estar reactivando nuestra sensación de vulnerabilidad, una sensación de parálisis, ¿no? una sensación de angustia. ¿no? Y en estos momentos, y esto puede pasar, como en los contextos que escuchamos de situaciones muy fuertes que nosotros hemos vivido y vemos otra persona o escuchamos de otra persona viviendo esto, puede como disparar cierta retraumatización en nosotros. Y la empatía que va hacia compasión eh, da, ofrece una oportunidad de vivirla situación desde otro lugar de un lugar donde ya no nos sentimos inmovilizados donde podemos sentirnos con recursos con capacidades con fortaleza para ofrecer algo y por lo tanto en, para muchas personas en muchas situaciones poder trabajar para otras personas que vivieron algo que uno ha vivido y que dejó heridas muy fuertes, puede ser muy sanador. Sanamos la parte de nosotros que quedó realmente lastimados al empatizar, que activa la parte de nosotros que sabe cómo era, pero ahora vivirlo diferente. ¿No? Y poder pasar de empatía, a compasión hacia acción puede ser algo que realmente nos permite mover adelante la vida. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que observarnos y regularnos nosotros mismos. Si al estar empatizando con una situación de sufrimiento muy tremenda que activa algo en nosotros y nos sentimos impotentes o paralizados o angustiados, entonces, atendamos nuestro propio dolor primero. Y esto puede ser a través de una sesión de meta donde generamos un espacio de seguridad. Puede ser que necesitamos conectar con alguien para sentirnos ¿no? más fuertes. Las estrategias saludables que tenemos las las, no, las aplicamos en estos momentos. Pero en general para tener como para conocer un poquito de la operación, de los, ¿no? los trucos de la mente, que sí, la, al haber vivido una situación traumática nos pone en la posición de ofrecer mucho a otros que es difícil encontrar a alguien que realmente te comprenda en esas situaciones y además para nosotros poder... Salir del estancamiento de la empatía, de estar en la situación y mover hacia compasión donde voy a hacer algo que se elimine las causas de sufrimiento. No ven, vamos a quedar aquí que todos los seres ¿no? estén libres de sufrimiento y sus causas y movemos en esa dirección para nosotros mismos puede ser muy sanador. ¿no? Pero... No solo empatía va dirigido hacia sufrimiento, también si nosotros abrimos el corazón a través del cultivo de meta y vivimos desde cierta buena voluntad, si vemos sufrimiento, lo que, genera, lo que surge es compasión, si estamos viviendo desde la buena voluntad y vemos a alguien teniendo un logro, haciendo algo positivo, ¿no? teniendo éxito en su vida, teniendo cualidades. Lo que surge, si estamos viviendo desde buena voluntad, es gozo empático. Conectamos con, con la alegría implícita en su logro. Conectamos con lo que sabemos que implica para esta persona contar con este éxito. ¿No? Y esto es decir, estamos usando la misma combinación de elementos, buena voluntad y empatía hacia sufrimiento, compasión, hacia felicidad, gozo empático. ¿No? Y estos son los modos en que empezamos a tener una postura que vamos a adoptar cuando surgen diferentes situaciones en la vida. ¿Mm? y cuando miramos a alguien a través de amor que estamos imaginándola feliz estamos conectando desde buena voluntad deseando que tenga una felicidad y que continúe esta felicidad cualquier felicidad que tenga que continúe y que haya más causas de felicidad ya estamos muy preparados para dirigir la atención hacia alguien que está teniendo algo de felicidad en su vida y sentir que bien y que continúe y que haya más momentos de felicidad y hay más formas de felicidad aún más profunda y que tenga muchas condiciones de felicidad. ¿no? Es, son maneras en que dejamos que la buena voluntad con la que iniciamos ¿no? vaya saturando nuestra vida. ¿Mm? Y si miramos esta recomendación, podemos ver que es un poquito lejos de la respuesta ordinaria que tenemos cuando vemos personas con cualidades o con éxito. ¿Mm? ¿Cuál es la primera respuesta que, que puede surgir en el trabajo, digamos, cuando un, una colega tiene un gran éxito? ¿No? no es tan garantizado que vamos a decir, ¡qué bien que fulana recibió este ascenso que yo he estado trabajando muy duro y sacrificando muchas cosas para yo recibir y sí, sí regocijo regocijo. No. <risa> no. Normalmente estamos moviéndonos en un mundo de mucha competencia. Y esto nos pone uno contra el otro, nos nos ubica en estos lugares individualistas o en los lugares desde donde nos movemos en la sociedad, donde la felicidad de otros de alguna forma se siente como... resta nuestra felicidad, ¿no? Como que... Y sí, en, en muchas situaciones, ¿no? no va a haber muchas personas recibiendo esta cosa que queremos. ¿no? Y... No, esto es algo que, que suele pasar para mujeres en el trabajo, que se siente que no muchas vamos a tener muchos lugares muy altos y que si es otra, pues no va a ser, vamos a ser nosotros. ¿no? Y esto es un... No solo... Hay muchas situaciones donde podemos sentir que la alegría aquí es un recurso, un recurso escas, escaso. Es, escaso. Y si... Fulano lo tiene, entonces yo no lo voy a tener, ¿no? Y esto es un momento en, en lo que nos podemos decir, a ver, a ver, a ver si yo también no puedo participar en esta felicidad. Uh -huh. Y nos damos una tarea muy consciente de ver si podemos cambiar nuestra actitud. ¿no? Y... Vivir esta situación desde buena voluntad. Acordándonos que hemos estado diciendo que todos los seres tengan felicidad y sus causas. Ahora está pasando. Este fulano es uno de todos los seres. Y qué bien que está teniendo esta forma de felicidad. ¿No? Es una manera de, de entrenarnos y sí está yendo un poquito contra el corriente. ¿no? Incluso cuando vemos personas que, que cumplen con normas o con los estándares sociales para éxito o para belleza física, ahora estamos en un momento con las redes sociales muy lo que podemos llamar anormal. Y sí es, no es normal que en el transcurso de un día veamos tantas caras bellas. Normalmente lo que cumple con las normas de belleza es una en cien caras que vemos. Pero en las redes lo que se publica y promociona y utiliza son caras bellas o, o una cara en su ángulo más bello, con la luz más bella y quizás algunos toquecitos y seleccionamos entre las buenas fotos. Y mi sobrina que, que tiene varias cuentas de Instagram, incluso tiene una cuenta, no sé si ya todavía lo tiene, tuvo una cuenta de Instagram para su perrita. La perrita que a quien le dio el nombre Paloma. Y ella subió fotos de este, esta perrita tal como subía sus propias fotos diciendo, Amigas, eh, dejo esta foto o mejor la, la quito. Me veo bien en esta foto y como si las amigas dicen, no, no es tu mejor foto, la quita. Y esto, y sí, en cier, hasta cierto grado, con quizás menos o más abertura y transparencia, muchos estamos haciendo lo mismo. ¿No? Quizás se, se siente un poquito burdo ser tan abierta que yo solo voy a poner fotos donde me veo bien, pero normalmente estamos, no, no, no, no, no, no quiero usar esta foto. Y generamos una atmósfera donde ¿no? todo el mundo parece más bella que nosotros, o más hermoso que nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos este ámbito totalmente artificial. Y tiene el mismo equivalente con éxito. ¿No? Nosotros no subimos como los momentos en que mm, mi sobrino perdió en tal y tal juego y no logró ir a pasar a los siguientes, sino mi sobrino pasó, ganó, tal y tal cosa, ¿no? Y lo hacemos lo mismo. Y estamos todos en esta mercadotecnia personal, presentando las cosas más alegres y más bonitas de lo que son. Y esto hace que realmente esto del gozo empático para nosotros es una cualidad que, que, que realmente vale la pena tener presente. ¿no? no quiero sentirme en competencia con todas estas otras personas presentando sus mejores momentos. Quiero poder estar, sentirme feliz que haya estos momentos de felicidad. ¿no? Y, y hay ejemplos de esto. Para mí, uno de los ejemplos que me ha inspirado mucho era en las olimpiadas en Tokio. Una gimnasta eh, extremadamente exitosa y buena, Simone Viles, estaba teniendo una muchísima presión y le pasó algo cuando estás haciendo estas acrobacias muy peligrosas, hay una parte de ti que necesita poder orientarse todo el tiempo y ella lo perdió por la presión y por el pánico y es peligroso lanzarte en el aire sin tener, poder ubicarte sin nada, ¿no? Y como vio que la presión le había quitado esto y que, que, que no, no era indicado continuar. Y a pesar de todas las expectativas y los años de entrenamiento y toda la presión, ella tomó la decisión de retirarse del de, de concurso. Y después, sus compañeras del equipo ¿no? de gim, gimnasio, gimnasio, gimnasia. gimnasia. Ella se retira, esto quiere decir que otros del equipo van a tener su oportunidad. ¿Oh? Y una, para mí, una de las cosas más inspiradoras era de ver la cara de Simone cuando sus compañeras estaban haciendo bien sus competencias y la alegría que ella mostró como cuando ellas tenían logros importantes para ellas en su vida, que ellas estaban teniendo algunas solo porque Simone se había retirado. Y en vez de estar ahí pensando que, ay, no, como que, no, como, no, yo, yo hubiera ganado, pero, ok, sí, ella, bueno, ni modo, ¿no? En vez de toda la actitud que podría haber sido, ella estaba echando poras y abrazándolas y alegrándose con tremenda generosidad. Esto fue gozo empático en, en una forma muy, muy pura. ¿no? Y hay también imágenes que uno puede ver que a mí son una fuente de mucha inspiración en la práctica de gozo empático que una de los, las gimnastas que ganó un premio importante en su carrera porque Simone se había retirado, era una joven de una familia de inmigrantes de, de Laos, de una, un país que había tenido muchísimo sufrimiento. Su familia se emigró, y vivía en una comunidad de, de Hmong, de, de personas de este pueblo, en los Estados Unidos. Y en esta comunidad no era bien vista que, que las niñas estuvieran haciendo tantas cosas fuera de, no fuera de su la, rol para las niñas y que estuviera teniendo... Una carrera completamente independiente fuera y lejos, ¿no? Y se ve una imagen de la comunidad Hmong que se reunió, reunió para mirar la competencia. ¿no? Ellos no podían viajar a Tokio para verlo, pero tenían una fiesta para mirar la competencia. ¿no? Y la foto de su alegría. Cuando oh, esta niña que no estaba cumpliendo nada los roles de género para esta comunidad, ganó. Es una alegría colectiva. Y hay una foto de su hermana, imaginando la hermana de, una, no, de un campeón de las Olimpias, todo lo que po podría haber habido ahí. Y el coso puro de la hermana, esto es un gozo empático realmente que te hace oh, realmente apreciar lo que es la humanidad, ¿no? En toda su belleza. Así que esta cualidad que se procura visibilizar aquí en esta práctica es algo que podemos observar en otros, pero también es algo que podemos ir creando el espacio que, ...para que nazca también en nuestra vida. Y, y sí, me llama un poco la atención que... ...no tenemos una palabra en español ni en inglés... ...para esta cualidad o esta experiencia. ¿no? En los textos sánscritos y también pali... En, ...es la misma palabra en ambos... ...es mudita, ¿no? como la experiencia y anumodana anumodana ¿no? y anumodana es algo que se puede expresar en el momento de para decir como nosotros diríamos felicidades ¿no? y esta como usar esta palabra también se me hace interesante porque no es felicidad es felicidades y cuando decimos felicidades lo hacemos plural porque en este momento la felicidad sí es plural. ¿no? Y esto se me hace un, una, como una comprensión muy contundente de lo que está pasando en este momento de Anu Moldana, de gozo empático, de regocijar en la virtud o el logro de, de alguien. ¿no? Y... También me hace pensar en la, una protesta contra el uso de la frase que una amiga cercana mía aquí había usado en algún momento que estaba hablando del singular alegría, ¿no? Y que más bien aquí podemos hablar del plural alegría. La alegría plural o la plural alegría. ¿no? Y con esta acción de empezar conscientemente decir, voy a practicar gozo empático hoy. Voy a buscar cosas en las que me puedo regocijar. Voy a ver cosas donde puedo decir felicidades. ¿no? Y puedo participar en la felicidad. O puede, voy a decir en voz... Paja Anumodana. Anumodana. ¿No? Y podemos darnos esta tarea de ir expandiendo el campo de nuestra alegría o de nuestra felicidad. ¿No? Buscando más oportunidades de participar en las, los momentos de felicidad que hay en el mundo, sabiendo que estos momentos son fugaces, queremos participar mientras están y, y soltar, ¿no? Pero que qué bien que, que cuenta con esta cualidad, qué bien que ha tenido esta oportunidad, qué bien que tomó la oportunidad, qué bien que tuvo este logro. Que todos los seres tengan este logro, que todos los seres tengan esta oportunidad, ¿no? Y entre todos los seres estamos incluidos. ¿no? Con esta, esta serie de oportunidades que nos estamos dando de dar espacio para más felicidad en nuestra vida, asegurando que no es una felicidad que viene al costo del otro. Todo lo contrario. Lo que empezamos a poder comprobar en nuestra experiencia es que felicidad no es un recurso limitado al tenerla una persona no, no le tiene que quitarle a nadie esta experiencia y a otros tenerlo no me quita felicidad me puede aumentar la experiencia y ya habíamos visto la vez previa en el caso de la compasión que el sufrimiento de ser compartido se reduce. Y ahora estamos viviendo esta realidad de la interconexión. Que la felicidad, si comprendemos bien cómo vivirla, la felicidad de ser compartida se aumenta.